Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa las horas de juego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecimos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia dale el esfuerzo sumérico Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén En el primer misterio luminoso Contemplamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo En el río Jordán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 Dios te salve, Reina y Madre, Padre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre,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 que limpiará de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros,